Yerjan la Antigua. Así es que vamos a ver qué nos trae eh, Yerjan en el día de hoy. Gracias, amado. Gracias a todo el equipo de producción. Deseándole un año feliz, estable a todos nuestros televidentes. Y con relación a eso, a propósito de que inicia un año nuevo, para mí eso es lo mismo porque es un ciclo que va dando la vuelta. Es como cumplir años, tú cumples años todos los días, pero bien, la gente tiene esa concepción. Y es una tradición y es importante seguirla para no entrar en contradicción con la sociedad, con las mayorías. Mi, mi sugerencia a la gente... En este inicio del año 2021, tiene que olvidarse de todo lo pasado, tiene que olvidarse de, de, de todo lo malo que usted vivió. O sea, no olvidarlo, sino superarlo más bien. Porque si lo olvida, puede ser que lo repita. Y entonces, debe usted, este hoy, comprarse. Hay gente que anota en su teléfono, ¿verdad? A mí, me gusta, a mí me gusta lo físico. Usted se compra una agenda, un cuadernito, lo que usted quiera, y anote. Sus metas y su presupuesto. Porque es una combinación de meta y presupuesto. ¿Qué usted va a hacer? Si usted tiene metas, tiene que, tiene que dividirlas. Yo no soy coach, yo aprendí esto con, con la doctora Milagro Sierra. Tiene que dividirlas en metas, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo. Naturalmente tienen que ser metas logrables. Usted no puede pensar en, voy, a, voy a, eh, usted no puede tratarse como, como, como meta ir a Júpiter. Eh, en dos años, sabe que es imposible. Eh, pero sí tiene que organizar tienen que ser metas lógicas y metas logrables usted dice bueno yo voy a comprar un ejemplo Junior ayúdame ahí eh, una estufa porque voy a cambiar la estufa que está mala la voy a comprar y entonces en función de su presupuesto lo ves? meta presupuesto te dice bueno en tres meses cuatro meses yo puedo ahorrar la cantidad suficiente para comprarme una estufa o la puedo sacar de mi presupuesto y comprar la estufa entonces te dice en Abril, el 25 de abril, voy a comprar la estufa. Pero ya usted su mente está enfocada en eso. Y entonces todo se va, eh, si se quiere, aglutinando a eso. Se va organizando en función de eso. Porque en lo que usted se enfoca, eso usted atrae. Anótelo. Si usted se enfocó en algo, todo eso, porque de eso que usted habla, y de eso que usted pregunta, y le llega información sobre eso. Eso es como el algoritmo de Internet. Para, puede ser que la gente, hay gente brillante en este mundo. Si usted busca un carro en internet o en su teléfono, anote la fecha que después le van a salir anuncios de carro. Porque es un algoritmo que le pone a usted lo que usted está buscando. Si usted habla, si usted escribe, el otro día yo iba para Constanza, me pasé un fin de semana en Constanza. Y de buenas a primeras yo veo que en mi computadora me están apareciendo anuncios de de abrigo. Y yo, pero acá, ¿qué es esto? Pero yo no escribí en ninguna... Ah, la búsqueda. Estaba buscando lugares en Constanza. Y entonces el algoritmo, que es inteligente, me dice, mira, en Constanza hace frío. Mira lo abrigo aquí. Entonces, ¿por qué? Porque estaba enfocado en eso. Y entonces el algoritmo, que hace? Que lo ayuda a usted. Eso es lo que hace su mente. Si usted se enfoca en algo, todo se va organizando en función de eso. Entonces, usted se va a trazar metas logrables, lógicas, a corto, mediano y a largo plazo. Pero eso tiene que combinarlo con el presupuesto. Usted tiene que anotar todo lo que usted va gastando y todo lo que le va entrando para que pueda saber cuál es el balance. Y cada tres meses usted evalúa dónde eh, usted gastó más dinero o invirtió más dinero. Si usted gastó mucho dinero en combustible, entonces usted analiza qué, fa qué tan factible es gastar tanto combustible. Y así sucesivamente. Usted se va a dar cuenta que luego le van a salir la cosas mejor. A veces usted va a ir unos zapatos que no estaban en presupuesto. Si usted no necesitaba esos zapatos, esos zapatos en ese momento, entonces, ¿qué pasa? En vez de una inversión, eso se convierte en un gasto. Si usted compra una, una camisa que no necesitaba más que una inversión, eso es un gasto. Porque no está ni siquiera dentro de su presupuesto. Y usted lo, lo está dirigiendo a algo que usted no necesita en el momento. Se convierte entonces en algo superfluo. Eso... Quería plantearle, usted tiene, tiene que tener su agenda, su cuaderno, lo que usted quiera, en su teléfono, hasta en uh -huh. una pizarra, en la pared de su casa, donde usted quiera, anótelo. Y usted dice, en este año yo voy a hacer, me voy a realizar estas metas y le pone fecha a cada una. De manera que usted entienda, de acuerdo a su presupuesto y a su capacidad, en qué tiempo la puede ir logrando sin endeudarse y sin entrar naturalmente en descuadrar su presupuesto. Ese es regalo. Quería darle a ustedes. A mí me ha funcionado a la perfección. Me ha, fu me ha funcionado a la perfección porque yo tengo todo. Un día te lo voy a enseñar. Cómo, cómo, cómo mi esposo y yo manejamos la finanza de la casa, de la oficina, de todo organizado con fecha y todo. Y funciona porque te das cuenta cuánto dinero te va quedando del presupuesto y cuánto tú puedes invertir y en qué, y en qué mes es el mes más favorable para ello. Cambiando de tema... Eh, de manera obligada y contra mi voluntad tengo que volver al tema del coronavirus en el día de hoy tempranito actualicé los datos 1.843.069 fallecidos en el mundo vamos a llegar antes de que cumpla el año la pandemia es decir posiblemente a final de, de enero principio de febrero vamos a llegar a los 2 millones de fallecidos en el mundo por coronavirus es decir que en un año esta enfermedad se va, a, se, se va a llevar a 2 millones de ciudadanos. En la República Dominicana no sabemos realmente cuántos muertos van. ¿Por qué? Ah, yo tengo aquí. Vamos a ver, Eric. Gradúate. El boletín número 258. Atención a autoridades de salud pública. Quiero que me desmientan. Los retos. Esto es de fecha 1 del mes 12 del 2020, es decir, primero de diciembre. Se lee ahí, ¿verdad? ¿Qué dice este informe? Que la provincia de Duarte, Duarte, cero muertes en esa fecha, 116 fallecidos. Que se lea bien, míralo ahí, que se vea, míralo ahí. 116 fallecidos acumulados hasta ese momento. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Entren para acá. Vámonos al 259, que es el, el que le sigue. 258, le sigue 259, ¿verdad? Si, si sumamos uno, es eso. Míralo aquí. Míralo ahí. Nos vamos a la fecha. Me encanta esto. 12-2020, es decir, el día siguiente de lo que yo acabo de presentar. ¿Y qué dice este informe, este boletín? Vamos a ver. Provincia Duarte. Ups, cero muertos reportados en las últimas 24 horas. Ay, carajo. De 16 subió a 25, a, a, a 125. De 116 a 125. ¿cuánto le sumaron ahí? 9 de un tablazo. Pero eso fue el día 2. Anoten, sí, anoten ese número. 125 acumulado en la provincia de Duarte. ¿Verdad? Pasó el mes completo, yo tengo el último, te este fue de ayer. Vamos a ver. ¿De ayer fue? Ah, no, este es el día 3 porque de, de ayer no ha salido. Enfócame aquí, Eric. Mira ahí. Día 3 del mes 1 de 2021. Léase bien. Vamos a ver. Y nos vamos a la provincia de Duarte. Para que ustedes vean, señores, lo que es una manipulación asquerosa de los números. Provincia de Duarte. Cero fallecido en las últimas 24 horas. Eso puede ser cierto. Ah, pero el acumulado sigue siendo el mismo del día 2. Ah, pero la gente que murió el 17. Diego Alcalá, lamentablemente que lo perdimos el 17. Luis Comprés, sargento de la policía, que murió el 17. Y otras personas de San Francisco de Macorís que murieron de, en la última quincena de diciembre. No aparecen. Y decía... Nuestro amigo, que yo entiendo que está haciendo un muy buen trabajo, pero que naturalmente tiene que decir lo que el gobierno le manda a decir, que es porque no se han actualizado. O sea, me van a decir a mí que en 15 días no se van a actualizar los números. Me van a decir a mí que en un mes no se van a actualizar los números. Si eso está sucediendo en el país entero, entonces nos están engañando. Nos están engañando. Yo quiero exigirle, de hecho voy para allá hoy, atención al eh, director de salud pública, yo voy a, a solicitar hoy las defunciones de la gente que ha fallecido por COVID en el último mes, del día 2 para acá. Porque no puede ser que nosotros le dejemos pasar esa al gobierno. No puede ser que Luis Abinader no lo sepa. ¡Ay! que, ¡Fum! Y después 63 fallecidos. Hasta hace unos cuantos días. No sé si han muerto más. 63 fallecidos que no han sido incluidos. Señor, aquí no ha muerto nadie en este mes. Dice Salud Pública. No ha muerto nadie. Yo quiero que me respondan a eso. Y voy a mencionar los nombres de, de algunos. Ya dije a Diego Alcalá, Luis Comprey, y a la señora Carmen Enrique. Que murieron en la última quincena de diciembre. No lo están contando. No lo están incluyendo. Porque no les interesa porque todo en este país se politiza Y ahí es que está el problema Le exigen a la gente Tiene que cumplir el, el toque de queda No puede salir de tu casa Ah, pero lo politizaste Tú, ministro de, de salud pública el, el del otro, ¿cómo se llama? Mario Lama eh, Un sinvergüenza Que estaba en la Z entregándole funda Y diciendo que el estado de emergencia no era necesario que el toque de queda eso no servía Y varios comunicadores Templos de moralidad de la República Dominicana Coño, si sí hay que decirlo Uchi Lora, que criticaba muchísimo el toque de queda y ahora critica a la gente. Oye, oye, oye, oye, qué disparate. Criticaba el toque de queda antes y ahora critica a la gente, se volteó la hoja. Y, y la, una por ahí, que me reservo el, el, el adjetivo calificativo, eh, que antes decía, ah, pues entonces el, el virus solamente se, se pega de noche. Y ahora está criticando a la gente, diciéndole a la gente que son unos irresponsables porque salen. Es que ustedes lo politizaron desde el principio. Lo hizo el PLD y lo están haciendo ustedes. Bueno, lo hicieron. Incluso, Milagros, Germán aparece en los videos ahí diciendo el estado de emergencia ya no es necesario. Y no pidieron 45 días más. Y no lo aprobaron 45 días más. O sea, una contradicción. Por eso es que en este país a los políticos no se les respeta porque le mienten a la población en el gobierno del cambio. Porque si usted me dice, ah, lo de, la, lo de antes lo hacían. Ok, entonces tú tiene que hacerlo Porque el otro, el otro lo hacía Lo tiene que justificar Entonces, por eso es que estamos como estamos Por eso es que la sociedad no nos respeta Por eso es que no se respeta a nadie Y a los comunicadores no se les respeta Porque un día están de un lado Y otro día están de otro Pero la verdad hay que decirla, hay que ser objetivo Atención autoridades Yo estoy esperando a que me respondan Y me voy a quedar esperando con estos números Que le voy a ir sumando un boletín diario Para que ustedes vean Y aquello que quieren debatir Aquí le tengo el paquete. Pa que, un mes sin muertos. Aquí en la provincia de Duarte. Bien. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía queda más contenido del programa de mañana.